Chico Chico ti Chico no no Chico Chico Chico Chico Ti Chico no Chico No Chico no no Sint-Tri, Chico Chico Chico Sí. A dormir, a dormir, vamos mi niño, a dormir, a dormir, vamos mi niño, mi niño, Chiti, chico, tía, bueno, Entonces, si ustedes ven, gracias. Si ustedes, con lo más fácil, se puede hacer una información, se puede hacer una filmación? Para eso hay que, hay que estar buscando la poesía buscando los fragmentos que se puedan musicalizar para hacer los temas musicales.